damnificados por el deslave de la Josefa ocurrido hace 18 años hoy reclaman su pedacito de tierra que dicen por allí han heredado y que por falta de tiempo no pudieron reclamar ahora buscan tomar dichas tierras en donde edificarán la nueva ciudadela denominada laderas del monje Es así que este grupo motivados por acumular más riquezas, se tomaron la molestia de invadir terrenos jamás explorados, por no decir tierras vírgenes. Con carteles alusivos a sus grandes ambiciones, marcharon en son de protesta y convencidos de obtener su comarca, pegaron con cinta, goma de sambo y los que no tenían... Lo hicieron con moco y saliva. Su principal dirigente, conocido como la gallina, junto a la artesana blanquita, al turismo Marcelo, entre otros, fueron protagonistas de esta heroica invasión que inició muy temprano con el cantar de Doña Aurora. Los peluqueones entraron primero. Dejando al lado a Mañungo Chiché y Ortiz, oh, no. el pobre pauteño damnificado de aguas blancas quien no fue aceptado por la autoridad principal del cantón. Conedas que no valen nada, que sí, eran los blancos como quien da plata. Jovencito, buenos días. Dejen, dice que aquí están regalantes de renit. Ya traigo aquí mis produced, todo. señores, todos. Dejen, dejen, dejen, no, no, ¿no dejen. Dejen, no, no, dejen. ¡Dejen! Deje. no carazzo, se maldito. No. De... Yo no tengo ¿tú? ¿tú? don iniciar, mis yo no tengo don de mis No se maldito. Tengo... No, no, dejen, no tengo don iniciar. ya se maldito, mi juan. Dices Bañungo, pese a las trabas, decidió esperar hasta que el guardia baje a dar agua al caballo en la marginal del Cuticay. Allí aprovechó su ingreso y enseguida tomó posesión de dos cuadras de tierra, dejando tres pasos de terreno para la línea de fábrica, como reza la ordenanza municipal creada por el ingeniero Lucio Cabrera.